Mi cabello representa mis ancestras, mis abuelas, mi madre, mi abuela, que también de ella heredé toda esta herencia negra. Representa todo el dolor también de mis compañeras abuelas que sufrieron el proceso de la esclavitud. Representa todas esas estrategias que tuvimos que hacer para poder ser libres, para poder ser cimarronas. Mi cabello representa la cimarronería y la neocimarronería en un mundo... Así como en el que vivimos ahora. Mi cabello es decir soy negra, soy afro mexicana y es demostrarle al mundo que las negras en México existimos y que siempre hemos estado y que vamos a estar y que necesitamos esta representación y poder eh, entender este cabello como la libertad de poder ser como somos y ser lo que somos en una sociedad que nos ha negado.